Bye. La comunidad científica, venimos trabajando ya desde hace muchos años eh, sobre cómo mitigar las emisiones de, de gases de efecto invernadero por la ganadería. Y existen ya un buen número de opciones, ¿no? de alternativas para eh, <coughs> reducir, eh, pues, eh, en ciertos porcentajes la emisión de gases de efecto invernadero. Every time that cows eat, they actually release greenhouse gases. And greenhouse gases are a huge part of climate change, and it's a big part of the environmental problems we have today. RBI's sustainability strategy is grounded in one simple principle, doing what's right. We conducted three different experiments. We tested lemongrass, chamomile, and cosmos vipinatus. After testing the addition of 100 grams of lemongrass, we observed a reduction of up to 33% in the daily emission of methane. El limón también tiene otros compuestos que se llaman saponinas, que también está ampliamente demostrado que reducen la emisión de metano en el rumen de las vacas. Large corporations can make things change because they have the buying power, but we've got to make sure that we make change that's going to work. Now, on the lemongrass es an example of something that is fairly simple, something that is yo soy de la convicción que si este problema se va a solucionar, ¿Cómo a hacer con la ayuda de los ganaderos? O sea, sin ellos no podemos hacer nada. Well, when ideas like this can be openly shared with partners and even rivals in a collaborative way and when businesses unite for a higher purpose, it means that we can all take bigger strides towards achieving the Sustainable Development Goals and creating the world we all want. The way I can help is developing options that are more adequate for them, more sustainable, a nadie le gusta escuchar que, que la actividad que uno hace puede contaminar el medio ambiente. Entonces, eh, vamos a, a nosotros, nuestra visión es desarrollar opciones que sean sustentables. I think it's Conforme siga pasando el tiempo, pues es como una bola de nieve, el problema va a seguir creciendo. El problema del cambio climático está ahí, eso, eso no se va a ir. Y lo peor que podamos hacer es eh, voltear la cara, voltear la vista hacia otro lado y pretender que no existe. Ahí está, ¿no? o sea, todos lo estamos viviendo.